Fantec, bachillerato y nuevas tecnologías. Proyecto Imagina presenta Python ¿Para qué sirve Python? Python es un lenguaje de programación más utilizado desde la ampliación de la web hasta la inteligencia artificial. Los usos de Python son infinitos. Inteligencia artificial y machine learning Big Data o Big Data Data Science Framework de pruebas, testing Desarrollo web programación de videojuegos y gráficos scripting scrapping y academia más whatsapp 55 38 36 966 de nuevas tecnologías gracias por tu atención nos vemos a la próxima hasta luego